Echo de menos el desierto. Y también el mar. Y levantarme cada mañana. Preguntándome qué maravillosa aventura nos deparará el nuevo día. Esos días son agua pasada. Tal vez, o tal vez no. No creo en la magia. Pero a lo largo de mi vida... he visto cosas... que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas... sino la intensidad con que lo hagas. ¿Quién es este hombre? Es Soy un... su padrino. Atrás.